No queda aquí ahora. Queda aquí. Cada uno, cada uno viene, vende su libro. Yo, yo, yo estaba ya de septiembre sí, y no venía a decirte, tío, que se no ha había... treinado un poco a la. Sea, no se no sé. Ya explícalo. Pero es que, que, que... ¿Ah, ¿sí? no hace ¿sí? que no solo no te interesa por pues, es no, es que su tema, sino que lo que de Te la tomo por tonto aquí. Viene con su libro. Viene a hombre, hablar de su libro. No falta respeto, ¿no? Ahí se me puede marcar aquí. Jesús, ¿tú? tú sabes que viene cada uno de su libro. Ya pero cuando uno viene con su libro.